Bienvenidos, soy Luis Vida, psicoterapeuta y mediador sistémico y director del curso de la Asociación Metáforas de Mediación Familiar Sistémica. Me habéis planteado dos preguntas. Una, ¿qué es eso de la mediación? La bueno, mediación es el encuentro de partes enfrentadas con una persona neutral, que es el mediador, que les permite facilitar mediante el diálogo llegar a acuerdos que sean a aquellos acuerdos que mejor les vaya a ellos, a esas partes enfrentadas. ¿Qué es la mediación sistémica? En, en concreto la mediación familiar sistémica. Pues precisamente lo mismo que os decía de la mediación, pero además desde la óptica del pensamiento sistémico. Es decir, desde aquella óptica que permite manejar las interrelaciones y la comunicación que se da entre las partes de una manera tal que los acuerdos a los cuales lleguen sean mucho más perdurables y al mismo tiempo sean acuerdos que faciliten con el tiempo una mejor relación y comunicación entre esas partes. Os esperamos, os vamos a, a, a vamos a facilitaros el trabajo lo mejor posible. Bienvenidos, gracias por vuestra disponibilidad.